adrenalina sería nuestra otra catecolamina, una de las principales catecolaminas. Eh, vamos a hablar de noradrenalina y adrenalina, dado que son primas hermanas. ¿sí? Eh, por lo general la adrenalina funciona un poco más como una hormona circulando en el, el sistema periférico, pero pues las dos están trabajando de forma cooperativa, compensándose. En general, tanto noradrenalina como adrenalina... Y a nivel del sistema nervioso periférico, pues son las principales agonistas del de sistema simpático, ¿sí? adrenomedular, se conoce como SAM, y en esa medida están incrementando las funciones eh, simpáticas, ¿no? como de taquicardia, presión arterial, eh, eh, frecuencia cardíaca, no, es tanto así que muchas personas pues les inyectan directamente adrenalina para sacarlos de los paros cardíacos. ¿Sí? o para incrementar su, su, su, su metabolismo. Y la noradrenalina, entonces, a nivel central se produce principalmente en el locus coeruleus del, de la protuberancia y se va des, eh, descendentemente, pues sería básicamente hacia el sistema simpático, principalmente a través del nervio, de los, del núcleo sol, del tracto solitario. Y hacia, y hacia el sistema nervioso central, entonces vemos conexiones hacia lo que hemos llamado en otras ocasiones el SARA, el sistema activador reticular ascendente. En esa medida, la neuroadrenalina va a ser el principal neurotransmisor del de arousal. Es que nos, el arousal es el nivel de activación, entonces, que controla qué tan activados estamos. Sí. Si hay bajos niveles de noradrenalina o de o sinapsis nor, noradrenérgica, conexiones nor, noradrenérgicas, pues lo que vamos a tener es una deficiencia de activación. ¿Sí? Vuelvo acá. Um, y si vemos, y por el contrario, niveles muy altos de, no, de, de, de conectividad adrenérgica pueden conllevar a una hiper activación, ¿sí? por ejemplo insomnio, o sea que, estés, que no te puedas quedar dormido. Entonces esto en últimas eh, controla pues, el nivel de alerta, los estados de conciencia, la transición entre sueño y vigilia. ¿sí? Necesitamos que se disminuya el tono adrenérgico cuando nos vamos a quedar dormidos. Entonces lo que hace la melatonina es señalizarle al locus coeruleus que deje de producir noradrenalina ¿okay? y así se comienza a señalizar eh, a inducir como es la somnolencia, ¿no? como el agotamiento, la fatiga, que nos comencemos a quedar como dormidos. Eso sería un poco la, la mediación con melatonina, que hace rato la preguntaban. Eh, durante estados de, de estrés, de ansiedad, ¿sí?, pues entonces se incrementaría el tono adrenérgico y a pesar de que haya melatonina pues no te vas a quedar dormido porque tienes una conectividad muy alta eh, a través de la noradrenalina no entonces ahí, ahí es complicado desafortunadamente muchas de las drogas que recetan para el control de la, del sueño no son eh, agonistas de la, antagonistas de la noradrenalina que sería un camino más fácil sino son y, agonistas gabaérgicos, entonces lo que generan es sedación, entonces, no duermen a las personas, sí, por ejemplo la valeriana, el ribotril, el valium, el, el todas las benzodiazepinas en general, los tranquilizantes no duermen a las personas, las flores de, yo no sé qué, ¿cómo se llaman las esencias florales, ¿sí? no duermen a las personas, las sedan. Sí, las, y cuando las sedan las personas no logran llegar a los estados del sueño entonces no, no, no sueñan, no, quedan, no se duermen por lo tanto el cerebro no se repara y por lo tanto no se cumple la función del sueño por lo tanto pues, es, es, no están haciendo nada, se están haciendo daño sí, desafortunadamente muchos psiquiatras yo no sé si es que no saben estas cosas o no les paran bolas y siguen recetando sedantes hipnosedantes como si nada sabiendo que esto no está no, no, no tiene un efecto tan grande sobre estos mecanismos. Eh, bien. De, o sea, de, una pregunta sobre eso. Eh. Digamos que eso no o sea, eso, eso es muy grave por una persona que es muy joven y no reconcilia el sueño y no se reparan todas estas mm. actividades que se hizo en el día, ¿cierto? Sí, claro, gravísimo. Yo hace poco sí. evalué a alguien de la... Incluso era alguien que fue, no alcanzó a ser estudiante mío, pero estudiaba psicología. Y me buscó, pues, porque alguien recomendó que, que como que... Entonces, eh, y, y, y, y era que él percibía que estaba teniendo problemas de memoria, que no le iba tan bien en la universidad. Y después de hacer todas las pruebas neuropsicológicas, a lo que llegamos es que el problema no era de memoria, el problema era de sueño. O sea, él desde hacen desde niños eh, y en su familia, pues hay un desorden eh, relacionado con el funcionamiento de estos sistemas, ¿sí? Y eh, pues que lo conllevaban a él a estar muy activado y, y tener serios problemas de insomnio. Entonces, si tú no duermes, pues en el día vas a estar sonoliento, ¿sí? Entonces, la estrategia con él es, tienes que comenzar a trabajar en higiene del sueño, tienes que buscar ayuda para controlar que te hagan un polisomograma y porque si no te vas a estar te estás matando o sea no dormir bien es matarse de a poquitos porque el cerebro va a comenzar a, a funcionar a, a dañarse y después cuando te des cuenta vas o a desarrollar una demencia un trastorno eh, mucho más complicado y muy joven sí okay qué se y... puede hacer como con estas personas que no que no les hace efecto o sea pues tú dijiste como no duermen sino que las sean básicamente qué se puede hacer como lo primero es Comenzar a trabajar sobre higiene del sueño es esencial trabajar sobre higiene del sueño. Uh -huh. Lo segundo es eh, o sea, hábitos para el dormir y para eh, cómo dormir ¿sí? y reducir la exposición a, eh, principalmente en la tarde y en la noche a, a pantallas, a luz artificial, a luz blanca. Eh, reducir, mejorar la nutrición es algo fundamental. Eh, con, enseñar con, eh, habilidades de control emocional para que no se active tanto por estresores, cosas por el estilo, sí que tenga mejores habilidades de afrontamiento. Sí. Mm, y, y solicitar un estudio de sueño, ¿sí? solicitar un estudio para ver si hay alguna alteración, los patrones de, de, de, de, de sueño, ¿sí? para que ya ahí con un neurólogo se tomen decisiones mucho más y con algún psiquiatra mucho más saludables. Okay, ok, vale, listo. Gracias, Diego. Eso, ¿A un amigo tuyo le pasó? <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Es, ah, pero es que es fuerte, es, es fuerte porque no le, no le hacen efecto las, las pastillas y la melatonina ya no es suficientemente fuerte para que sí, se pueda. melatonina, sí, es que el problema... Eh. Hay que mirar, por ejemplo, si la higiene del sueño no es tan buena, ¿no? Entonces, si, hay, si está pasando mucho tiempo en pantalla, en el computador, en el celular, ¿qué filtros? De pronto unos filtros de luz azul van a ser importantes para, el, para, la, para todas estas pantallas, reducir la exposición a, estas, a, a estos estímulos, sí. Eh, necesariamente pues hay que tomar decisiones, por ejemplo, de, en términos de créditos, en términos de materias, porque va a llegar una carga donde si no la puede manejar bien, se comienza a hacer daño y se va a reventar. Bien. Eh, entonces, niveles muy bajos de, de, de, de noradrenalina pues van a generar somnolencia, ¿sí? Niveles muy altos de noradrenalina, niveles medios, pues generan una, una mejor... E actividad, niveles muy altos de adrenalina y conectividad noradrenérgica van a, van a, a, a llevar hacia insomnio eh, ansiedad ¿sí? posibles ataques de pánico hasta alucinaciones psicosis por sobreactivación ¿sí? entonces para que vean que esto es un efecto de nube invertida los receptores adrenérgicos son de dos tipos, los alfa y los beta los alfa y eh, y pues de estos, cada uno se divide en varios subtipos, ¿no? Están distribuidos de esta forma, en el encéfalo, y básicamente tiene los mecanismos de, de desactivación similares a los de la, de la dopamina, transportadores y eh, transportadores de, de, de, de noradrenalina y COMT y, y MAUS, ¿sí? Para eliminarlos. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá.